días desde Infecar en Las Palmas de Gran Canaria en el evento Gran Canaria Accesible. Estaremos aquí desde hoy jueves hasta el sábado y ahora tenemos con nosotros a la compañera Sheila. Sheila Débora Vera. Sheila, cuéntanos un poquito de cómo estás participando en, en el evento. Bueno, en principio estoy participando pues con el stand de los abrazos, regalamos abrazos y abrazos gratis. Eh, es, un, es una herramienta, los brazos los tenemos todos o casi todos y para aquellos que no los tengan pues nosotros se los ofrecemos entregando lo que son las energías, el amor, el compañerismo, el compartir el alejar de, de la soledad, el aumentar la autoestima, el sanar eh, muchísimas cosas que acompañan un abrazo Debo decir que es verdad porque Sheila cuando llegó con nosotros nos hincó, como decimos los canarios un buen par de abrazos que nos han dado energía para comenzar hoy Shaila, gracias.